Perú, la Santa Cruz, cata como baila para que voces cool. como canta, como baila para que voces cool. Oye, suena pro Perú, el Santa Cruz, así suena pro Perú, la Santa Cruz, suena tu para pa que goces, cool. suena La guana, tira la tira la El lleva, un dulce, que va a la un dulce, que va la un dulce, que va un dulce, Te lleva un dulce, el lleva, un dulce,